Okay, okay. es... Lo voy a pillar. Y luego... Y luego... ¿Cuánto el... ah, ah, ah. es...? ¿Cómo es, el... es Magnífico. No, oh, su tenía Cierra la puerta. Tengo una novia. Creo que llega la madre de él. Oye, Kevin. ¿Todo bien? Ah, sí, sí, sí, oficial. Voy a ir. parece rinoceronte asesino. Ok, lo continuaré. Lo sabía que él está rayando. Oye, oye, ¿me escuchas? ¡Hola! Um, hola. No tengas miedo, ven. Um, hola. Bueno, ¿qué tiene miedo de algo? ¿Cuál es su nombre? Ah, me llamo Ruby. Ah, qué excelente en, en palabras. Mi nombre es Kevin. Oh, sí que en, en esta dame la, las buenas palabras. Ah, qué bien, está bueno. Gracias. Bueno, ¿Qué significa eso? Ah... Es una hermosa o Coriris. Ay, qué bueno nada. Voy Oye, ya. No sé qué hace? Hola, aquí ahí? Ah, bueno, está vacío. Bueno. ¿Qué tienes ahora? Bueno, es que ya se te ha terminado porque ah, oh, te estás jureciendo. Bueno, voy a ir a la estación. Ay, espera, espera, vuelve. Alto. No puedes seguirte. Oye, deja de pasar. Bueno. Voy a ir. bueno ¿qué es Oye. Bueno. Oye, Ruby, ¿qué están haciendo? Lo sé. Eso es lo que pasa. Oye, no me rayes el aire. Ahí está en el corazón. Oye, deja de rayar. No, si deja pesado. No. ¿Qué? ¡No! ¿Será tan ¡No! Divertido? Se llega por aquí, llega de sangre, y luego... ¡Pum!